Este vídeo es un ejercicio sobre los cuantificadores universales en LEAN aprovechando para ello la función par. En definitiva, vamos a definir qué significa que una función sea par, qué es la suma de dos funciones y demostrar que la suma de dos funciones pares es una función par. Empezamos. Primero, importamos la librería de los números reales usamos x y como variable para los números reales y f y g como variable para funciones de los reales en los reales bueno, recordad como siempre que r se escribe barra r ¿y qué significa que una función par? bien pues la función f es par si para cualquier elemento f de menos x es igual a f de x. Bien, y la suma de dos funciones también se define como eh, una función que coge como argumento dos funciones de nr en, en r, nos va vale a devolver una función de nr en, en r, y esa función que devuelve es la función que a cada x le asigna la suma de f de x y g de x. Bien, y la he declarado también como simplificación. Para que la notación sea más simple, aunque tampoco la vamos a usar tanto, pero en fin, como ejercicio, vamos a introducir una notación de manera que cuando se escriba f más g es lo mismo que escribir la suma de las funciones F y G. Bien, pues con eso vamos a demostrar que si tenemos dos funciones pares, es decir, si F es par y G es par, entonces la suma de F y G también tiene que ser par. Bueno, vamos a ver cómo hacemos la demostración o las demostraciones y la primera demostración que vamos a hacer va a ser fantástica. A ver, como tengo, en fin, la primera es muy detallada, después ya la iremos simplificando. Primero, introduzco la primera hipótesis parece F y le doy un nombre, HF. Mira, que va a aparecer la hipótesis, la primera condición parece F la quita y la pone como hipótesis. Y queda por demostrar que si G es par, la suma también. Bueno, Ahora en la hipótesis F puedo expandir la definición de par. Aquí le estoy diciendo desplegar vamos, la definición de par en la hipótesis HF. Bueno, pues en lugar de eso va a poner para todo X, si X es un número real, entonces F de menos X igual a F de X. Lo mismo hacemos con el segundo. Introducimos la hipótesis y la desarrollamos par g y ya lo tenemos eh, de esta forma. Bueno, para que todo sea uso de cuantificadores, en la conclusión también queda par, pues también podemos expandir la definición de par y quedaría... Hay que demostrar que para todo x, f más g de x es de menos x es lo mismo que f más g de x. Bueno, como esto es un cuantificado existencial, pues vamos a introducir un elemento x, y x lo introduce, y hay que demostrar que f más g de menos x es igual a f más g de x. Si expandimos la definición de suma, bueno, pues quedaría f de menos x más g de menos x. Ahora, ¿cómo? Sé que para cualquier, con la hipótesis hf, f de menos x, para cualquier elemento es f de x, si reescribo con hf, este f de menos x lo va a transformar en f de x. Aquí lo tenemos. De la misma forma, si reescribo con h de g, este g de menos x lo va a escribir como g de x. Y entonces ya los dos términos quedan iguales y con eso... Se ha completado la demostración. He dicho que esta definición era excesivamente detallada. Todo esto de el desplegar las definiciones de par, bueno, pues no es necesario. Es decir, esta primera demostración la podemos dejar más simple. Mira, aquí he hecho. Primero introducir f, después introducir g y después introducir x. Bueno, pues los tres lo puedo introducir de golpe, ¿veis? Ya tengo HF, HG y X. Ahora, aquí tengo la suma, eso sí, simplifico. Mira que no, y ahora, sin necesidad de desplegar las definiciones de, las definiciones de HF y HG, eh, lo que tengo que demostrar, vamos, lo que puedo hacer es reescribir con hf, me va a reescribir este, y con hg. Mirad, cuando de este, si reescribo solo con el primero, ya ha cambiado el f de menos x por f de x, y con el segundo, pues ya tenemos la igualdad. Veis que la segunda demostración es más corta que la primera. Bien. Eh, bueno, aquí lo he hecho con el simplifica, y aquí en lugar de simplifica con el despliegue, pero bueno, no hay una diferencia sustancial. Bien, en lugar de hacerlo más corta, podemos hacerlo más detallado. ¿Qué significa más detallado? Bueno, lo mismo, introducimos que f es par, hf, que g es par, hg, y esto es lo que hay que demostrar. Lo que tenemos que demostrar es una igualdad, pues vamos a hacerlo mediante un cálculo con una igualdad. Cadena de igualdad, empezando en, la, en el término izquierdo y terminando en el derecho. Bueno, vamos a ver. Tengo f más g de menos x. Bueno, eso es lo mismo que f de menos x con g de menos x. ¿Cómo? Simplemente por reflexión ya no le tengo que decir el nombre. Ahora, f de menos x es lo mismo que f de x. ¿Cómo? Reescribiendo con hf. Y lo mismo, g de menos x es igual a g de x, reescribiendo con hg, con g es par. Y por último, f de x más g de x es lo mismo que f más g de x por reflexividad. ya es simplificando y ya está. Bien, podemos simplificar esta demostración porque, bueno, el primero lo hago por reflexividad, y aquí los dos siguientes que son, por reescritura. Y el último, bueno, esa igualdad la tiene, la expande sin más. ¿Veis que la quinta demostración? Pues aquí queda más corta. En fin, hemos visto las distintas formas de demostrar la propiedad de que la suma de dos funciones pares es una función par. Y eso es todo por ahora.